¿Para qué sirve Único? Si necesitas buscar un libro, información sobre un tema o para un trabajo, lo más fácil es que uses Único, el buscador de la biblioteca. En Único encontrarás siempre información fiable, libros, artículos, tesis, congresos y otras publicaciones científicas. Muchas de ellas puedes acceder directamente en línea y otras las puedes encontrar en el catálogo de la biblioteca y llevártelas en préstamo. Hacer una consulta en único es fácil. Introduce los datos o palabras en la casilla de búsqueda. Luego los resultados se pueden filtrar por diferentes criterios. Por ejemplo, puedes limitar la búsqueda a los libros que tenemos en la biblioteca. Después acudes al catálogo de la BUC, localizas los libros y te los puedes llevar en préstamo. También podrías filtrar por los documentos disponibles a texto completo y acceder directamente a ellos. Es importante que analices bien los resultados y escojas los documentos que mejor se adapten a tu tema. En todo caso, pregúntanos cualquier duda que tengas sobre Único en los mostradores de préstamo.